Bienvenidos a un nuevo video de tu canal El Poker. En esta oportunidad estaremos aprendiendo o demostrando la plantilla profesional de carreteras con las normas peruanas. Sin más comentarios, vamos a iniciar. En primer lugar, vamos a abrir otra plantilla que tenemos por aquí. Esta plantilla los voy a dejar ahí en la descripción. En el transcurso del video, vamos a estar enseñándoles cómo van, van a, a descargar esta plantilla. ¿Okay? vamos a, vamos a abrir la plantilla vamos a abrir la plantilla si usted ha llegado por primera vez no olviden suscribirse y activar la campanita para que youtube les mande una notificación cuando estoy subiendo un nuevo video y algunos lips que se puede ver de muy interés para cada uno de ustedes una vez que ya hemos eh, abierto nuestra plantilla profesional vamos a ubicar la ubicación de nuestro proyecto nos vamos a en draw edit no nos aprieta ventana Si usted se encuentra en otro país simplemente escogen en qué lugar se encuentra su proyecto, sea España, Estados Unidos, escogen el lugar y ya lo pueden referenciar el trabajo que ustedes han levantado, lo que quieren diseñar. Lo voy a estar trabajando en Perú, en, en UTM WG84 Datum, en el PASAT, en la zona 18 sur. Luego vamos a dar a aceptar, ¿no? ya luego vamos a importar los puntos, vamos a propets. Ante clic derecho, crear el punto, nos aprieta la ventana, ubicamos y buscamos en nuestro punto donde que hemos guardado, lo que hemos descargado de la estación total. En este su formato lo tengo en punto, este norte, Z y la descripción, ¿no? la elevación y la descripción. Luego damos un ok, esperamos que nos cargue los puntos, luego una vez que nos ha cargado los puntos tenemos aquí ¿no? los puntos ya cargados. Ok, ya tenemos las puntos cargadas. Vamos a cerrar esta ventana. Eh, tenemos varios estilos de punto. Vamos a clic derecho, propiedades. Nos vamos a oh, points, propiedades. Tenemos varios estilos, ¿no? estilo como relleno, como caminos, como estacas, calicatas, los vértices, terreno. ¿no? En este caso vamos a dejarle caminos, nada más, caminos, por defecto, caminos, tenemos la descripción, elevación, la descripción, norte, este y punto, no pero vamos, vamos a ponerle por este momento ningunos no por ahora vamos a poner ningunos pero ustedes lo ponen en una descripción que les agrada luego vamos a hacer el, las curvas nivel vamos a generar las curvas nivel vamos a por colocar de nombre terreno luego a ok deslizamos no deslizamos deslizamos definición points grupo no seleccionamos el, todos los puntos y ok Ahí está, ya nos ha generado las curvas de nivel. Tenemos también varios estilos, antes clic derecho, propiedades. Y tenemos estilos, ¿no? Como ninguno, curvas de existente, curvas de nivel, curvas a cada 2 metros, a 10 metros, superficie única. Pero vamos a dejar curvas de nivel. Vamos a trabajar con eso, aceptamos y listo. Ese, ese es de nuestro estilo. Luego vamos a generar los oh, cotas del de nivel. Seleccionamos, nos vamos acá control múltiple ¿no? y vamos a estar generando los las cotas de las curvas de nivel y vemos que nos ha marcado también eh, las uh, cotas menor nos ha marcado las curvas menores como también las mayores en este caso solamente queremos ver las curvas mayores no, pero los menores los vamos a ocultar seleccionamos ante clic derecho vamos a propiedades y vamos donde dice curva menor vamos a ponerle ninguno falso, ¿ok? ponemos falso y ahí vemos que ya nos ha eh, desaparecido, nos ha desactivado las curvas menor, solamente nos muestra las curvas mayores. Luego vamos a hacer una polilínea para nuestro eje, vamos a hacer una polilínea así a, a alternada, no, a un, un punto cualquiera, por por como ejemplo para demostrarle nada más la plantilla. Eh, damos bueno esa distancia también vamos a ocultar los puntos para nos deje nos deje trabajar ante clic derecho propiedades vamos a ocultar los puntos no para que nos deje trabajar muy bien ok luego ya tenemos ahí la polilínea luego vamos a crear el alineamiento nos vamos a alineamiento realizamos alineamiento de un objeto seleccionamos enter enter dos veces enter nos aparece esta ventana ponemos el nombre del alineamiento tenemos acá el, el tenemos dos estilos eje de carretera acceso de carretera y eje de carretera no vamos a dejar eje de carretera vamos a ver diseño acá en cuántos por kilómetros por hora vamos a ponerle por ejemplo 60 kilómetros por hora vamos a cargar no el criterio o la, las normas peruana vamos a cargar la norma peruana vamos a buscar tu carpeta donde se encuentra todo este material los voy a dejar ahí en la descripción ustedes pueden ir y descargarlo pero a transcurso del video, o transcurso de que estamos aprendiendo voy a voy a enseñarles cómo descargar nuestro archivo porque muchos me han estado pidiendo muchos me hicieron que no pueden que no sirven pero solamente es sumamente muy fácil a descargar estos archivos que yo lo estoy colocando en mis videos, ok seleccionamos damos open Vamos acá este, por ejemplo, radio mínimos, ¿no? Deslizamos, tenemos el criterio ¿no? de la carretera, los máximos de 6%, el 4% rurales. Vemos ya donde nosotros queremos oh, eh, trabajarlo, pero de modo de ejemplo voy a seleccionar el 4% lo voy a dejar por defecto, ¿ok? Damos OK, luego ahí ya tenemos ya el alineamiento, bueno, los... Oh, las progresivas también tenemos un, un estilo muy distinto vamos acá edita alineamiento slab no progresivas mayores deslizamos y ponemos acá tenemos varios estilos no ustedes ya los van a estar colocando los van a estar buscando Los van a estar ya eh, cambiando a sus modos de presentación ok luego ya nos ha creado luego vemos las um, a ver, las, las curvas las curvas vamos a ver, nos vamos acá a geometría edit, nos vamos acá a alineamiento de Grade, grilla, no bueno acá todos los curvas están, sub, están dentro de la norma, pero si nosotros cambiamos por ejemplo un radio de, de 10 no y nos aparece una alerta que el radio de 10 no está cumpliendo con las normas ¿no? y eso quiere decir que está está muy mal esa curva, entonces vamos a colocarlo una curva muy mayor para que esté dentro de la norma peruana. 100 tampoco no está. Vamos a colocarle por ejemplo 200. 200. Ahí sí ya nos ha desaparecido la alerta que está dentro de la norma peruana. Si cumple esta curva, ¿no? Si cumple la curva. Ok. Luego de eso verificamos. Entonces hemos verificado. Vamos a ir a acotar a las curvas para generar la tabla de curvas, ¿no? Okay, vamos a seleccionar alineamiento, deslizamos a adapt, ¿no? Deslizamos, nos vamos acá alineamiento y nos vamos aquí en, en estilo múltiples, múltiples segmentos, nos vamos acá a tabla de número y aquí. Aquí es muy importante que des donde dice curvas de nombres. ¿No? Eh, vamos a colocar número 1, ahorita está de 4 Pero vamos a colocar número 1 Si vamos a empezar de 4, nos va a empezar a enumerar de 4 Por eso tiene que estar todo de número 1 Luego vamos a aceptar Luego vamos a añadir la primera curva Y tenemos aquí la curva 1 la curva 2 ¿no? Tenemos solamente dos curvas Cerramos y vamos a generar la, la tabla de curvas seleccionamos la curva nos vamos a deslizamos a la tabla a curva seleccionamos los tres los cuatro primeros no tenemos un estilo de curva de la tabla le damos ok no le damos ok y ahí tenemos ya la la tabla de las curvas tenemos el número de curva eh, dirección deflexión el radio la tangente la longitud de curva la extensión el pci el pc el pt el pi el pi norte el este no de los elementos de curvas horizontales tenemos ahí ok luego de, eso, de, de, luego de eso vamos a generar el perfil longitudinal creamos el perfil longitudinal hacemos aquí añadimos el, el terreno damos oh, nos aparece esta ventana luego de esta ventana podemos cambiar este eh, el nombre del podemos cambiar el nombre no nombre del perfil pero yo lo voy a dejar por defecto no okay, lo voy a dejar por defecto vamos siguiente siguiente nada más siguiente siguiente acá las bandas de ta, no, bandas de canal de riego está en bandas de canal de riego pueden poner bandas de canal de cartera bandas de pistas de veredas de riego si sí, hay muchas bandas no pero vamos a generar por ejemplo se o ve nos hemos equivocado no y pues como podemos cambiar eso lo vamos a ver mira por ejemplo ponemos bandas de canal de riego y el siguiente vamos a estar cambiando ok creamos creamos hacemos clic ahí en un espacio donde que nos puede visualizar mucho mejor o que no nos puede molestar ¿no? ¿ok? luego acá ya tenemos la banda tenemos el perfil bueno si queremos cambiar el perfil seleccionamos ante clic derecho seleccionamos el perfil que nos cargue seleccionado el perfil ante clic derecho nos vamos a with propiedades propiedades vamos información nos vamos acá en perfil de carretera damos aplicamos y luego aceptamos ok luego aceptamos ya nos ha cambiado el perfil ahora como cambiamos la banda vamos a cambiar de esta manera ok espero que nos termine cargar hasta que nos cargue ya una vez que nos ha cargado vamos a seleccionar el perfil Ojo que estoy trabajando en el, en el AutoCAD Civil 3D 2023 ¿no? Si tienen otras versiones también les va a dar lo mismo ¿okay? Esta plantilla es para compatible para todas las versiones anteriores ¿okay? Nos vamos a propiedades Nos vamos a la pestaña de bandas Donde dice importación de bandas vamos a bandas de perfil, vamos a colocar bandas para carreteras, no bandas de para carreteras, damos ok, vamos a desactivar esto, vamos a, en menor en intervalo, vamos a poner cada 20, ¿no? cada 20, cada 20, vamos colocamos cada 20, luego damos aceptamos y vemos que nos ha cambiado las bandas de la carretera, ok luego vamos a generar la rasante, bueno, para generar la rasante voy a, voy a demostrarle cómo podemos descargar el, el archivo que tenemos aquí Que les voy a dejar ahí en la descripción, tal vez necesitan, tal vez de, lo van a servir, lo van a utilizar muchísimo Pero les voy a demostrar cómo descargar este archivo, ¿ok? Nos vamos, por ejemplo, en mi canal de YouTube Acá tenemos, buscamos que mucho, mucho me han estado pidiendo que nos sirve descargar desde aquí de plantilla al cerrada, ok Vamos a intentar con esto, va a ser lo mismo que vamos a manejarle Va a ser lo mismo, pero vamos a intentar con este video Vamos a clic en el video, supongamos que estamos viendo el video Ahí nos está cargando eh, wow. Supongamos yeah, yeah, yeah. Que, que ya no, ya nos ha cargado Vamos acá, dice ver más vamos a ver más dice poligonal cerrada de plantilla descarga gratis aquí donde dice descarga gratis aquí hacen clic en este no hace clic en link. hacemos clic nos aparece una ventana en esta ventana vamos a dar clic en continuar damos clic en continuar nos va a aparecer el siguiente ventana con este anuncio si sí, vamos a cerrarlo esta ventana y de nuevo vamos a darle continuar ok de nuevo vamos a continuar si nos sigue el mismo mensaje, si nos sigue el mismo mensaje, cerramos la ventana y lo damos a continuar. Ok, mira, seguimos este mensaje. Cerramos. Vamos a dar a continuar. Cerramos. Continuar. Y ahí nos está cargando en la misma pestaña. A ver, a ver. No. Igual. Retrocedemos. No retrocedemos. Continuar. Vamos a cerrar. Continuar. No. Continuar nada más. Clic en continuar, y estas son las publicidades que se ponen en la página donde estoy colocando el link, y ahí nos van a ayudar muchísimo. No al descargar de este plantilla, nos ayudas muchísimo. O a ver estas publicidades, nos ayudas muchísimo. Vamos a cerrarlo. Vamos a dar continuar. Ya aquí esperamos. Vamos a not robot, ¿no? Hasta que les aparece esta, hasta este robot, vamos a seleccionar y vamos a dar vamos a tracciones, ¿no? Vamos a vamos a seleccionar lo que nos pide, ¿no? Seleccionamos lo que pide, vamos a verificar que no somos robots vamos a continuar. Hacemos clic ahí. Y aquí nos dice 11 segundos, ¿no? Esperamos 11 segundos. Aquí nos dice 7 segundos, 5 segundos esperamos aquí, ¿no? Esto pues son publicidades que nos vas a ayudar muchísimo. Es por eso que que le pongo aquí mi link. Generamos link. No, generamos link. Vamos a, aquí a continuar, ¿no? Donde dice continuar, hacemos clic ahí y nos aparece esta ventana, ¿no? Lo vamos a seguir continuar vamos a seleccionar los que nos pide no los que nos pide vamos a seleccionar y vamos a verificar que no somos robots esperamos tres segundos no esperamos tres segundos y vamos a generar el link bueno nos aparece esta ventana lo cerramos y vamos a generar de nuevo ok si sí, nos aparece generamos de nuevo hasta que nos aparece la mega de esa manera se descarga yo sé que es muy poco tedioso sé que es muchísimo pasos o muy como se llama no porque no le ponen un link directo que muchos me han preguntado que no sirve el link pero si sí sirve el link ¿ve? no con megas yo lo cargo mucho con megas y voy a descargarlo de esa manera ustedes me van a ayudar por este video que yo estoy generando por esta publicidad es por eso que yo le coloco y eso me ayuda muchísimo Espero que no se molesten y, y pues, si vamos avanzando, si vamos a estar generando más, ya les voy a estar colocando un link muy directo. ¿okay? Pero por ahora, por favor, que espero que nos ayudes viendo con estas publicidades. Sé que es muy tedioso, pero es es se puede eh, generar el link y a descargar la el archivo que yo lo estoy dejando en mis videos. Ok, continuamos, continuamos, acá eh, vamos a, a generar la rasante No nos hemos quedado en rasante, generamos la rasante Ya, deslizamos perfil, <coughs> deslizamos perfil, nos vamos acá perfil creation tops, ¿no? Hacemos clic ahí, nos seleccionamos el perfil, nos dice se selecciona el perfil, vamos a seleccionarlo Hacemos clic ahí en el perfil y nos aparece esta ventana, ¿no? en esta ventana lo que vamos a colocar el nombre de rasante vamos a poner colocar rasante colocamos rasante diseño de rasante lo dejamos por defecto y donde dice criterio vamos a agregar la norma peruana ok la norma peruana vamos a agregar es la, es el mismo es el mismo que, que hemos agregado hace un momento no eso vamos a agregarlo porque son los mismos ok vamos a agregarlo seleccionamos abrimos y por último le damos ok ok le damos ok y nos aparece una ventanita para estar generando la rasante vamos a generar rasante con curva ya ok con los curvas verticales ok con curvas verticales vamos a seleccionar el primer punto por ejemplo vamos a colocar por aquí es de modo de ejemplo ya ustedes ya lo van a diseñar mucho mejor no según sus criterios a cada uno de estos pero yo le estoy de modo ejemplo para estar demostrando que tiene la plantilla no tiene muchísimo esta plantilla está muy completo los peraltes todo eso ya ustedes ya lo genera ya ya la manejan ya el civil entonces ya ustedes ya lo generan y ya no les va a facilitar pero yo les recomiendo que esta plantilla está muy completo Luego, donde generamos el rasante, vamos a configurar la banda. Vamos a configurar porque nos muestra los cotas terreno, cota rasante, son los mismos. ¿no? Vamos a configurar esa parte. No Vamos a, por ejemplo, aquí en donde dice mmm, pendiente, vamos a poner rasante. Donde dice cota rasante, rasante, cota terreno, vamos a colocar ras, rasante. En el perfil 2 ¿eh? Luego vamos a colocar acá Dice diagrama de curvas verticales Vamos a colocar rasante Y luego en el kilometraje Lo dejamos terreno terreno, terreno ¿okay? Vamos aplicamos y Aceptamos listo. Ahora vemos que la cota rasante con la cota terreno Son muy diferentes Bueno en el inicio En el, en el progresiva cero Si sí va a ser eh, lo mismo ¿no? Porque están iniciando en el mismo punto Pero los restos son muy diferentes ok ahora luego luego de eso vamos a estar generando el el, el asamble pero aquí yo le tengo el asamble algunos eh, ya ya hechas no ya hechas pero si gustan lo pueden utilizar si no también lo pueden generar otro un asamble a sus criterios ok pero yo como menciono Por aquí lo tenemos eh, A ver, vamos a ver dónde lo tenemos aquí Bueno, aquí están los oh, sumasambles ambles ¿no? Son muy muy distintos Cada uno, ya lo pueden estar viendo Ya sus propiedades, pero eh, Pero vamos trabajando con este suma ¿no? este ¿no? Son muy distintos, como les vuelvo a mencionar Que pueden cambiarlo, pueden Utilizarlo viendo sus propiedades Si están de acuerdo, ¿no? Que son casi a la norma, ¿no? A la norma son también este sumas ambles ¿no? Eh, si usted guste, le pueden cambiar, no hay ningún problema, pero pueden generar otro, ¿no? Con otro nombre, ¿ok? Vamos a continuar. Ya que hemos creado el suma amble ya que una vez que hemos creado suma amble vamos a. Vamos a generar el corredor, ¿no? O el corredor, vamos a generar el corredor. Nos vamos a corredor, corredor, eh, vamos a poner un nombre, vamos a, en este caso obra, obra lineal, lo dejamos por defecto, estilo de corredor, ¿no? eh, vamos a subasamble, el primer opción, no tenemos subasamble de cartera de trocha, no, material suelta, puentes, ¿no? roca fija, roca suelta, ¿no? pero vamos a utilizar la primera opción, luego la superficie es terreno. Ok, nada más le damos ok, nos aparece esta ventana. Ahora en esta ventana lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en frecuencia, no frecuencia, vamos a ponerle cada 20, no la frecuencia, vamos a ponerle cada 20, vamos a ok, lo aceptar y generar el corredor, no generamos el corredor, ok, listo. Bueno, ese es un estilo del corredor. Tenemos otro estilo de corredor. Seleccionamos anticlic derecho. Anticlic derecho. Eh, también vamos a por ejemplo en Coded Basic. No tenemos oh, carretera acabado. Bueno, el carretera acabado vamos a hacer. Y vemos que tenemos este estilo de carretera. Vemos que hemos, nos ha cambiado. Y tenemos otro, el otro estilo que es carretera aplicamos y tenemos otro estilo no ya ustedes lo ven como como como quieren trabajarlo como quieren dejarlo no en este caso yo lo voy a dejar de esta manera para que se vea mucho mejor ok luego vamos a generar la superficie del corredor antes clic derecho crear superficie vamos a seleccionar a top vamos a agregar bueno agregamos eh, agregamos el top vamos a bondariz antes deslizamos no eh, vamos a ver con de link no luego aceptamos y generar la superficie ok una vez ya generada la superficie vamos a generar el secciones transversales ¿no? Las secciones, ok nos vamos a Sampling líneas no que De hecho, ok y vamos a poner secciones ya secciones secciones vamos a colocar de nombre tenemos también el estilo muy diferente no por nombre por número por progresivas por en este caso vamos a colocarle por número vamos ok a ambos lados no vamos de tanto izquierda a derecha nos deslizamos el rango vamos a seleccionar cada 10 colocamos cada 15 no los rangos va a ser cada 15 del eje de la carretera ok cada 20 también cada 20 que nos seleccionan que nos generen el inicio también. Que nos generen el final. ¿no? Luego, ok. Una vez que nos ha generado, vamos a darle escape, no un escape. Y ya vemos que nos ha generado las secciones transversales. Ok, luego vamos a generarlo. Vamos acá sección secciones. Crear secciones múltiples. ¿No? Nos aparece esta ventana, bueno si queremos cambiamos el nombre o si no lo dejamos por defecto El estilo vamos a ponerle sección típica, tenemos dos tipos de estilo, estilo de grilla también lo pueden ver Pero vamos a dejarle secciones típicas, ok, vamos en siguiente, siguiente, siguiente, siguiente Bueno tenemos acá la banda también, le vamos a dejar por defecto, creamos el secciones, ok, vamos a colocarle por aquí Colocamos por esta parte Y esperamos que nos cargue Esta es, de una, esta es una manera de secciones transversales ¿ok? El otro también tenemos Por ejemplo vamos a verlo al clic derecho vamos a ponerle acá Sección grupo de propiedades El estilo, vamos a cambiar el estilo Ok Y aplicamos no Y este es el otro estilo no este es el otro estilo Que también lo pueden estar utilizando O también lo pueden estar utilizando el otro estilo que le acabo de mostrar no pero vamos a dejarle con el otro estilo vamos propiedades propiedades vamos a cambiar el estilo vamos a dejarle con secciones típicas ok con secciones típicas le dejamos ok luego vamos a generar el movimiento de tierra la tabla de movimiento de tierra vamos acá a análisis vamos a computes materiales no ok y vamos a ponerle superficie terreno datum obras lineales luego vamos a ok damos ok y luego nos ha generado las cotas de rasante bueno acá tenemos lo mismo, lo mismo vamos a cambiarlo vamos a, por aquí seleccionamos el sección ¿no? secciones seleccionamos ante clic derecho vamos a C, secciones múltiples de grupo vamos acá vamos a poner por ejemplo en el, en el superficie 2 vamos a ponerle obras lineales En el superficie 1 vamos a ponerle terreno Ok, aceptamos y aceptamos ¿no? Y ahí vemos que ya nos ha cambiado Cota terreno y cota rasante que son muy distintos ¿ok? Luego generamos la, el cuadro Perdón, aquí primero, eh, aquí primero vamos a generar el arch de corte y de relleno Ok, vamos a propiedades Vamos a, a arch abrimos con relleno y corte ok damos a aceptamos acá tenemos relleno tenemos el corte no tenemos el relleno tenemos el corte ahora vamos a generar la tabla de movimiento que tabla hacemos clic en tabla tenemos un estilo vamos a dar ok nada más ok vamos a ponerle por aquí vamos a ponerle por aquí esta tabla aquí está tenemos aquí están los el área de relleno área de corte volumen de tierra no si guste también lo pueden agregar en esta parte no que lo agrega no Con, eh, área de corte, área de relleno lo pueden agregar también tenemos estilos ahí ya ustedes para no agregar a alargar el video ya ustedes ya lo pueden ver lo pueden estar estudiando no que más estilo tiene pero si sí, hay muchísimos estilos de esta plantilla que van a encontrar sus peraltes, todo tipo de, eh, de la carretera que se necesita, que son muy necesarios para avanzarlo, pues solamente una muestra, una demostración rápida de la plantilla, pero ustedes ya lo pueden estar manejando ahí todo muy completo. Ok, bueno, eh, vamos a generar en el Excel que muchos también me han estado comentando. Vamos a, voy a aprovechar acá en este momento cómo exportar este este movimiento de tierra o el cuadro de, de volumen total no en, en un cuadro de excel en este caso nos vamos sacar reporte volumen de reporte hacemos clic y nos aparece esta ventana en esta ventana damos ok una vez que vemos a este ok nos va a aparecer una ventana no una ventana en esta parte no así de esta manera y este solamente lo copian lo copian no lo copian todo y te lo copian Control C Y abren su cuadro de Excel ¿No? Su Excel abre Su Excel abre Vamos a abrir su Excel Y lo pegan, ¿No? Control C, perdón Control C Nos vamos en otro Excel ¿No? Ante clic derecho Y lo pegamos, ¿No? Lo pegamos Y ahí está, listo Tenemos a Record Simplemente ya es Acomodar A, a nuestra manera Y cambiar Y ya le guardamos Ya como archivo, ¿ok? Bueno, eso sería todo sobre la plantilla. Como les vuelvo a mencionar, ya ustedes ya este lo buscan más opciones que ya lo tienen, no. Eh, esta plantilla va a tener muchísimos estilos, no, no hay ningún problema. Ya ustedes solamente generan, ya como los peraltes, como algunas otras que les falta la carretera, ya ustedes ya lo ven. Eh, yo les he yo les he demostrado una una una una demostración rápida, no los más principales que se puede generar, no. Bueno, sin más comentarios, vamos a terminar este video y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.